Let's play some Tetris motherfucker. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Esteban y estamos en un nuevo video. Espero que les guste mucho este video. Ya saben, pueden suscribirse por ahí abajo, dale like y si quieres, comenta lo que sientes al ver mi video. Bueno. El video de hoy trata sobre cómo tener novia y no perder el intento. ¿Entienden? No, mentira, no, de eso no va a tratar. Es más, no sé ni por qué estoy haciendo el video, sino tengo un temita nuevo de qué hablar. Eh, ¿Cómo...? No, tampoco, no me gusta ese tema Ya sé, tengo una nueva idea Cómo hacer para enamorar una chica 10 pasos muy sencillos y fáciles Espero que les guste mucho Ya saben y pueden suscribirse malditos Empecemos con nuestro tutorial Primer paso el primer paso es muy sencillo y la verdad todos deberían hacerlo con sus novias. díganle cosas tiernas díganle palabras que suenen lindo vamos a hacer un ejemplo aquí voy a llamar a mi novia y van a ver qué es decir cosas tiernas amor esto... eres como mi flor es esa persona que siempre estoy extrañando durante toda mi vida. Yo no sé los dioses por qué se demoraron tanto en haberme mencionado tu nombre. No sé por qué las flores se parecen tanto a ti. Y eso porque tu belleza es mejor. Tu fragancia y tu físico son hermosos. Te amo. Eh, pues bueno, eh. Mi novio la verdad es muy tierno conmigo, o sea, él es una belleza, es un amor, todos deberían ser igual que él, él es un ejemplo a seguir para todos ustedes. Él me dice tantas cosas tiernas que yo soy de todo, o sea, deberían ser así y verán que me enamoren rápido a sus babies. Y eso es lo primordial para poder enamorar, acuérdense de eso, sean tiernos en el video como pudieron o ahora sí y bueno como pudieron oír a mi novia eso es, ese es un paso muy sencillo para enamorar a una chica segundo paso dale muchas cartas de amor cualquier cosita que le digan te amo eres mi flor, eres mi rosa de todo eso bueno y primero que todo tienes que escribir en la carta el nombre de ella no no utilices una carta que ya te regalaron y es y se la des a ella pero sirve, sirve ese intento la verdad yo hago eso siempre y me funciona tercer paso y haz haz lo que ella te diga. Si ella te dice algo, tienes que hacerlo. Y vamos al video. Es muy duro, no lo hagan. Eh, bueno, amor, Davidcito, mi amor, papi, mi vida, mi cielo. Esto, qué pena, pero hoy tengo que pedirte que me hagas el favor y me compres algo. Eh, bueno, la lista es esta. Primero, cómprame una ropa que sea Nike, otra Tommy, necesito una cachucha para deportes, necesito unos zapatos blancos, unos cordones que sean de todos los colores para decorar mis zapatos para salir, necesito un bombillo, necesito un papel higiénico, necesito una manilla, necesito un labial, necesito polvo, necesito una balaca, necesito ropa, necesito oración, necesito de todo. Simplemente vi a la tienda y dices cuánto te puede dejar el negocio y me lo traes. Te amo mi amor, espero que me, que me hayas entendido. Son pocas cosas, son muy poquitas cositas, pero de verdad que son muy necesarias. Necesito también que me pagues el arriendo, me pagues el agua, me pagues la luz, me pagues el gas. Porque y mira, mi cabello es una porquería. O sea, necesito mandármelo a arreglar, necesito arreglar mis uñas, necesito arreglarme de todo. O sea, si puedes. Pues si puedes, hacer eso hoy o mañana Te doy plazo todavía Y espero que lo hagas rápido Te amo, baby Cuarta Tienes que ser muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy Detallista Por ejemplo Oye, amor, esto... Mira, te compré una cremita Toma Te amo Gracias, tan lindo Qué cosa tan linda Oye, David, esto, tengo que decirte algo. Tú sabes, a mí no me gustan las cremas. Dame la plata, dame la plata, yo necesito plata. ¿Tú crees que yo soy tu novia? ¿Por qué? Porque yo te amo. Entiéndeme. ¿Tú crees que con estas cremitas baratas que. O sea. Tercera. Bueno, sexta. Tienes que salir con ella a todas partes. Tienes que llevarla a pasear, salgan juntos, así sea a la tienda, pero salgan, eso, eso de verdad una... en eh, amor. Séptimo. Cada vez que se vean, abrázala, dale un beso y haz todos los pasos anteriores, cada vez que se estén juntos. Eso es muy importante en una relación. Cada vez que tengas la oportunidad, siempre que tengas esa oportunidad, eh, dale besos. Bésala. Que están en la tienda. Bésala. Eso es lo más bonito que hay entre noveno y uno de los casi más importantes. Tienes que serle fiel. Ante todo, tienes que ser fiel, serle fiel, darle fiel, de todo fiel, porque eso es lo más importante en una relación, y la mayoría de relaciones se acaban por eso, por no ser fiel. Por último, por décimo, y uno de los segundos más importantes, ámala por siempre, todo lo que puedan durar, ámala porque nosotros podemos ser muy secos y así, pero tenemos en el fondo por allá bien metido, amor, y eso es lo que nos hace falta, de verdad gracias por ver este video, gracias por suscribirse aquí abajo, dale like, de verdad, ustedes para mí son muy importantes, y todas las niñas un feliz día, de... un feliz día.